Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. No hay días aburridos en el universo criptográfico. Hoy, la SEC parece estar listo para admitir la derrota. Otro caso de uso para XRP, Quant se integra con Polygon. La ciudad de Lugano adopta Bitcoin como moneda de curso legal. Chainlink se expande al Medio Oriente. Y Tezos se integra con Coinlist. Estas son las noticias de hoy. Desde la primera acción en julio del 2013 al 31 de diciembre del 2020, la SEC ha presentado un total de 97 acciones legales. Además, el regulador de valores ha impuesto aproximadamente un total de 2.350 millones en sanciones monetarias contra los participantes del mercado de activos digitales. Además, el regulador de valores también presentó 10 órdenes de presentación en mora, 20 órdenes de suspensión de negociación y varias acciones y procedimientos de seguimiento administrativos. En una entrevista reciente, Gary Gensler declaró que esta agencia, la SEC, debe estar dispuesta a ir a los tribunales y asumir algunas pérdidas de vez en cuando. Lo hace pensar a uno si el presidente de la SEC está aludiendo a su próxima derrota contra Ripple. E-Wallets, una plataforma de finanza tecnológica global anunció su asociación con la aplicación de inversión líder, Plum, para respaldar sus pagos transfronterizos y sus necesidades de cambios de divisas. Airwallex fue elegido como socio global de pagos y divisas de Plum para respaldar el lanzamiento de la nueva función de inversión en acciones de Plum que permitirá a sus clientes negociar con más de 500 acciones en los Estados Unidos. Con la integración de Airwallex, Plom puede recolectar, retener y convertir fondos en múltiples monedas y traer nuevas características al mercado rápidamente para los clientes en su proceso de inversión. Fundada en el 2015, Airwallex es una de las empresas de tecnología financiera de más rápido crecimiento que opera en Asia, Pacífico, Europa y América del Norte, con más de mil empleados en 19 ubicaciones en todo el mundo. El año pasado, Airwallex tuvo una valoración de $5,500 millones de dólares y es uno de los socios de Ripple. Quant El Overledger de Quant es la primera puerta de enlace de interfaz de programación de aplicaciones independientes de cadena de bloques del mundo. La aplicación de programación de interfaz completa y estandarizada ahora es compatible con la solución de escalado de Polygon. Polygon es una red compatible con Ethereum que proporciona transacciones más rápidas y baratas para los usuarios, sin sacrificar la seguridad. Hasta la fecha hay más de 6,000 aplicaciones descentralizadas que ya utilizan este sistema. La integración con Polygon es parte de la hoja de ruta del producto de Quant que proporciona la interoperabilidad perfecta de tokens inteligentes en múltiples tecnologías de contabilidad distribuida y cadenas de bloques. La explosión financiera descentralizada alimenta el valor total bloqueado de las criptomonedas. Las finanzas descentralizadas han liderado el crecimiento reciente en la industria de las criptomonedas. Las aplicaciones, incluidos los intercambios descentralizados, los protocolos de préstamos, los derivados y más han resultado en el bloqueo del valor de esta infraestructura a medida que los proveedores de liquidez ingresan buscando obtener rendimiento. Como resultado, el valor total bloqueado ha crecido en todo el ecosistema criptográfico hasta casi 200 mil millones en valor bloqueado. El Departamento de Tesorería de los Estados Unidos publicó nuevas reglas que prohíben a las personas estadounidenses brindar apoyo a ciertos oligarcas y entidades rusas como parte de su esfuerzo continuo para sancionar a Rusia por su invasión de Ucrania. Estas reglas entraron en vigor el 1 de marzo. Las reglas se aplican a las entidades con sede en los Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses también están pidiendo a los intercambios de criptomonedas de todo el mundo que eviten que las entidades rusas eludan las sanciones utilizando las criptomonedas. Bitcoin es declarado divisa de una vez más. La ciudad suiza de Lugano está siguiendo en los pasos de El Salvador al introducir a Bitcoin como moneda de curso legal. Los ciudadanos podrán usar Bitcoin Tether y su propio token LVGA como moneda de curso legal para pagar por impuestos, bienes y servicios. Cuando los ciudadanos usan activos criptográficos como divisas, los fondos se convertirán en moneda fiduciaria local a través de un intermediario externo. Lugano y Tether colaborarán con la esperanza de convertir a Lugano en un centro para la adopción de cadena de bloques en Europa. A través de la asociación, Lugano y Tether esperan demostrar la utilidad real de la cadena de bloques dentro de una comunidad local. La colaboración marcaría el primer caso de uso práctico urbano a gran escala para la moneda Tether. Lugano podría estar a punto de iniciar el proceso de hacer de Bitcoin una moneda de curso legal. Aún así, ciertamente no es el primero en hacerlo, ni siquiera es el segundo. México fue el segundo país en discutir estos planes citando el éxito de El Salvador. La senadora Indira Kempis anunció que pronto propondrá una ley de cripto para hacer de las criptomonedas una moneda de curso legal y difundir la conciencia, la educación y la inclusión financiera para las mismas. Chainlink agrega a Barin Telco a la lista de operadores de nodos. ST Bahrain, una subsidiaria del Saudi Telecom Company, es la primera empresa de telecomunicaciones en la región del Medio Oriente y África del Norte, que comienza a trabajar con una empresa de infraestructura de criptomonedas. ST Barin lanzará un nodo de Chainlink, proporcionando contratos inteligentes con acceso a datos del mundo real y cálculo seguro fuera de la cadena. El Banco Central de Barin ha sido innovador en la creación de un marco regulatorio, lo que lo convierte en un centro importante en la región. Coinlist ha lanzado dos nuevos programas sobre Tesos: un protocolo líder de prueba de participación que permitirá a los usuarios de Coinlist apostar criptos y participar en programas de aprendizaje y obtención de recompensas. La misión de Coinlist es acelerar el avance y la adopción de las criptomonedas. Han trabajado con los mejores proyectos, conectándolos con desarrolladores y validadores, asegurando sus redes mediante la participación y brindándoles un mercado confiable para el comercio. Este nuevo producto ayudará a los usuarios a aprender más sobre el diverso ecosistema de tesos y ganar con sus depósitos. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta.